Pregúntanos cómo. Envío un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia, sobre todo la verá tu bolsillo. Estimados amigos, y en esta sección promocionando a nuestros emprendedores venezolanos que no se quedan con lo que tienen, sino que tratan de llegar más allá, desarrollando productos, ideas, servicios, para demostrar que los venezolanos somos personas capaces y que donde nos pongan somos buenos, Hoy les voy a hablar de un producto que me mostraron. Como siempre les digo, no los conozco, por lo tanto, recibenlo a beneficio de inventario. Pruébenlo, pero no dejen de averiguar porque es nuestra gente que está tratando de hacer lo mejor posible para dejar nuestro nombre muy en alto. Energy Global Software es un sistema administrativo y contable totalmente automatizado. Indispensable tener algo así para el manejo integral de una empresa o un emprendimiento. Y en este momento tiene precios promocionales. De verdad que esto es fundamental porque el señal tiene como premisa fundamental molestar a todos los que trabajan. Entonces, tenerlo todo en orden es no darle armas a ellos para que nos ataquen. Llevemos todo bien, todo en orden, todo al pelo y cuando vengan les diremos, nosotros estamos bien, usamos Energy Global Software. No dejen de probarnos y cuéntame qué tal les fue con eso. Buenas noches, estimados amigos, todos los que nos ven a este lado del charco. Buenas tardes a los que nos ven al otro lado del charco. Venezuela, Centroamérica, Colombia, Argentina, los países de los Andes, toda nuestra América Latina y Estados Unidos. Una nueva emisión de No hay Derecho. La libertad solo es posible luchando constantemente por ella. Albert Einstein. Nuestro invitado de hoy es el periodista Mario Zabnick. No es conocido en Venezuela porque él es argentino. Sin embargo, él ha estado siempre en contacto con nuestro país y ha seguido mucho toda la situación política que nos ha tocado vivir. Su especialidad como periodista es la política latinoamericana y la conoce muy bien. De hecho, es autor de Informe Venezuela. Pueden buscarlo y van a ver que Mario sabe muy bien de lo que habla y nos conoce muy bien. Su último, su último ensayo preparado es populismo, el coronavirus de América Latina. Ciertamente, si hay algo que está matando a América Latina, es el populismo. Mata mucho más que el coronavirus. Y ese populismo lo vimos en el chavismo, lo hemos visto en el peronismo y lo hemos visto en todos los regímenes similares. Todo el socialismo del siglo XXI es un populismo de la peor calaña lo que se vio en Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú. Es un desastre, nos tienen destruidos. Mario es miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, asesor del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela, cuyo primer presidente, no sé si todavía está de presidente, tú me corriges, Mario, es mi querido amigo, gran amigo, el diputado Waldo Wolf, amigo ferviente de nuestra causa, porque Waldo es judío, descendiente de perseguidos por los nazis. Entonces, Waldo nos entiende perfectamente. Él sabe lo que es ser perseguido y por eso, enseguida, ha estado abierto a nuestra causa. También, Mario, es asesor de la Fundación COPLA. COPLA es la Corte Penal Latinoamericana, una fundación con la cual yo tuve oportunidad de trabajar en Argentina. Es un proyecto del cual tendremos un programa un poco más adelante. Espero invitar al gran promotor, que es el diputado Fernando Iglesias. Pero les adelanto que es un proyecto de una, una corte de tipo penal que juzgue los crímenes transnacionales e internacionales que suceden en Latinoamérica narcotráfico, corrupción, crímenes de deshumanidad. Es un gran proyecto y pronto hablaremos de él. Mario, bienvenido. De verdad que es un gran gusto tenerte aquí conmigo. El placer es mío, Marcelo. Realmente te agradezco que me hayas llamado y la presentación tuya. Realmente no sé si soy merecedor para tanto, pero yo estoy muy em involucrado en los problemas de Venezuela y Colombia especialmente, son dos países muy afectados desde hace, desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, por el narcotráfico, por el populismo y por las injusticias humanas que se están llevando de hace tiempo. Eh, te digo más, eh, yo empecé a estudiar y me empecé a interesar mucho acerca de Colombia, eh, vos te recordarás, y mucha gente también, de Pablo Escobar Gaviria, el gran narcotraficante asesino, porque lamentablemente no hay otras palabras para ubicarlo, eh, de Colombia. Hizo lo que quiso con Colombia. Y ahí se desmadró todo, lamentablemente, eh, con el tema narcotráfico. Y ahí empecé a investigar, empecé a estudiar y empecé a escribir. No sé si son tan libros lo que hice, si no son escritos muy interesantes, muy importantes. Y el último que hice es el populismo, el coronavirus, que, que afecta a toda Latinoamérica, ¿no? Así que, y una gran verdad dijiste es acerca de Waldo Wolf, es un defensor acérrimo de los derechos humanos y te digo más, más. Hace cosa de un año y medio, dos años, se le hizo un homenaje en el Congreso Nacional con Fernando Iglesias, gran congresista, gran persona, con Waldo Wolf, eh, a eh, Machado, la señora Machado, Corina Machado, que ella no podía venir indudablemente a la Ciudad de Buenos Aires para, hacer, para que se le entregue el premio por las razones que nosotros conocemos. Estaba, no sé si en actualmente, con prisión domiciliaria. Eh, pero lo más triste de esa reunión, pero lo más triste realmente, que había siete personas nada más. Entre seis, siete personas. Y mira que hay congresistas, diputados, senadores, asesores. Había muy poca gente. Entre ellos estaba yo, por supuesto. Eh, y bueno, y hace tiempo, eh, te digo la verdad, eh, yo sigo muy de cerca la política devastadora y asesina que lleva Maduro hace mucho tiempo, realmente hace mucho tiempo, y creo que no va a parar por mucho, por mucho más. Vos sabés que entre una de las causas grandes, eh, yo hablaba mucho con un colega tuyo, venezolano, un gran periodista, un gran per y mejor persona, Vladimir Stillinger, que se radicó en este momento en la ciudad de Orlando. Es un politólogo, es un hombre de que conoce muy bien el tema y cuando todavía había esperanzas, esas esperanzas ansiosas de cualquier buen ciudadano, que Venezuela sea liberada él me comentaba que en Estados Unidos se estaba tratando el TIAR es el tratado recíproco que vos sabés muy bien de qué se trata de todas las naciones y yo le dije que es muy difícil muy difícil porque si a Cuba después de 50 años, 55 años para el caso de, para el caso de lo mismo no la pudieron voltear no van a voltear a, a Venezuela mi ilusión, y yo te lo dije en algún momento, mi gran ilusión, mi gran esperanza fue Donald Trump. Te digo la verdad, más allá que puedas estar de acuerdo o no conmigo, pero como esto es un programa de democracia, de libertad y pluralismo, yo te lo voy a comentar. Donald Trump tenía que solamente levantar el teléfono y decirle a Maduro que le quedan 48 horas para salir de Venezuela. Y yo te aseguro sabiendo cómo era Donald Trump, Maduro hubiese agarrado las valijas y todos los abstractos que tiene al lado y si hubiesen ido a Cuba, o a la misma España, o a Nicaragua, o a México. Pero sin embargo, Trump no lo hizo. El por qué no lo sé, Marcelo, no lo sé. Porque Estados Unidos es un país que pesa mucho y hubiese dejado una puerta a la libertad en mi querida Venezuela. O sea, posiblemente Maduro se hubiese ido, hubiesen quedado vestigios de otros asesinos como las FARC, por ejemplo, el ELN, el Hezbollah y otras organizaciones criminales que lamentablemente tienen cercada a Venezuela. Pero Maduro posiblemente se hubiese ido. Eh, eso creo que es una materia pendiente que algún día los va a tener que explicar el por qué no hizo nada. Vos imaginate que Latinoamérica eh, es un continente no sé si es pequeño pero si Estados Unidos no tiró la primera piedra y escondió la mano como realmente se dice, ningún país de Latinoamérica se hubiese enfrentado ni se va a enfrentar a, a Venezuela. Y menos en estos momentos, está totalmente fortificado por eh, Irán, ¿eh? por el Hezbollah, por Rusia, por China. Y cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, está más fortificado. O sea que, a mi manera de ver, lamentablemente mi querida Venezuela está perdida. Y si llega a caer, que Dios no quiera, llega a caer la joya de Latinoamérica... La joya del Caribe, llamada Colombia, yo te aseguro que estamos perdidos. Absolutamente todos perdidos. Eh, ese es mi análisis que hago. Un análisis posiblemente profundo y un análisis que puede llegar a molestar a más de uno. Pero esa es la realidad. Vos sabés que en estos momentos en Colombia está está pasando por un momento no muy favorable en la economía y en otros aspectos. Y para peor, el coronavirus echó mano a toda esta situación para mal. Pero nuestra única esperanza es apoyar a nuestro querido presidente Duque. Eh, por más que muchos lo resistan, o por más que muchos digan que no hizo mucho con el narcotráfico, porque todavía hay miles de hectáreas, miles de hectáreas sembradas con coca. Y uno se pregunta por qué todavía están sembradas y no han sido devastadas. Bueno, es otra pregunta. Y yo no te la puedo contestar. Eh, y la otra gran esperanza, aunque ya es un hombre grande, es nuestro querido padre de la patria, como quien dice latinoamericano, el doctor Uribe, Álvaro Uribe que él hizo mucho por Colombia, muchísimo, y sigue haciendo. Lástima que fue traicionado, lamentablemente, por su ex ministro, tanto. ¿Y de qué manera fue traicionado? Realmente. Pero a veces la política, vos sabés, que no es muy blanca, tiene sus matices, tiene sus grises. Y lo hemos vivido nosotros en carne propia con nuestro Guaidó eh, sin crucificarlo por favor yo no estoy crucificando pero sí le estoy diciendo cosas que no hizo lo suficiente para liberar a nuestra querida Venezuela de manos de estos asesinos y todavía se le está pidiendo entre otras cosas que rinda fiáticos. Y mucho dinero que todavía no se sabe en qué se gastó. Eh, vos sabés que el otro día estaba pensando, eh, hay un refrán acá, hay un dicho que se dice Latinoamérica para los latinoamericanos. Y yo en mi libro de Venezuela escribí ¿Dónde está ese bohemio? que en una noche de bohemia Escribió hermanos latinoamericanos. Yo me pregunto. Estimado colega. ¿Dónde están esos hermanos latinoamericanos? ¿Dónde están esos países? Para liberar a nuestra querida Venezuela. Llámese quien se llame del país. Perú. Uruguay. Chile. Brasil. No toquemos Argentina. Porque tiene. Una ideología socialista populista pero, pero si sí, el resto de Latinoamérica ¿dónde está que no rompieron relaciones diplomáticas con este, con este criminal porque es un criminal llamado Maduro ¿dónde están estos países? ¿dónde están sus presidentes? ¿dónde está la política de salvación? y eso a mí, te digo la verdad me hace mucho mal yo te voy a leer eh, porque lamentablemente, vos sabés que la diplomacia se utiliza en todas partes del mundo, pero a veces la diplomacia toca, rosa el, cilism, el cinismo y la hipocresía y termina hundiendo a las situaciones que nosotros necesitamos, llamadas libertad y democracia. Me atrevo a contar algo que lo dijo uno de los presidentes, a mi entender, a mi entender, uno de los presidentes más grandes que tuvo toda Iberoamérica, llamada, llamado Julio María Sanguinetti. Eh, gran estadista. Y para las últimas elecciones, yo ayudé mucho y escribí mucho para él. Lamentablemente no tuvo éxito, ganó... Eh, otro partido que es excelente también ¿Y qué es lo que dijo acerca de venezuela te lo voy a leer es muy importante eh, dice así muchos, análisis, eh, muchos analistas internacionales en políticas latinoamericanas y ex -presidente, como el caso de julio maría sanguinetti ex presidente del uruguay declaró escucha bien lo que dijo él es como si hubiese sido un vidente o da que es un estadista, o da que es una persona muy completa en todo lo que se llama política latinoamericana. Mira lo que dijo. Venezuela ha llegado a un punto crítico y hoy es un estado quebrado. Le han preguntado, le han preguntado, en su opinión, ¿cuál es la salida para Venezuela hoy? Pero le pregunto, ¿no? A lo que él respondió, Venezuela ha llegado a un punto muy difícil, no solo del punto de vista institucional, donde claramente hay una dictadura, sino que también están destruidos todos los canales del funcionamiento de economía y de la sociedad. Y se le preguntó también, ¿cómo se sale esto? Gran pregunta, ¿no? No es una pregunta fácil. A lo que él respondió, de las situaciones dictatoriales se salen de dos modos con una negociación que se supone sea recíproca o con un golpe de Estado interno. Y realmente, querido Marcelo, ha dado en, la, en el clavo, o sea, ha dado, dudablemente, si no hay una situación, no hay un golpe eh, interno de las fuerzas militares con su pueblo unido, va a seguir bajo la bota y el mandato de Maduro. Porque lamentablemente los países que lo rodean, llámese quien se llame, no han hecho ni van a hacer nada. Y con respecto a Europa, estamos tan lejos, aunque vos no creas, estamos lejos y cerca, 12.000 kilómetros de distancia, ellos tienen otros problemas también. Y a veces, vos lo sabrás bien, que en la vida real, si uno no resuelve su propio problema, los demás no te lo resuelven. Es que es por eso, si nosotros los latinoamericanos no nos unimos, pero realmente unimos de verdad, de esta tiranía no nos saca nadie. Dios no quiera que en las próximas elecciones en Colombia, Duque llegue a perder. Porque si llega a perder y se llega a afianzar en la casa de Nariño, Petro, ya está Absolutamente todo perdido. Y más te digo, más te digo, hasta van a sacar las fronteras y todo. Estos eh, narcotraficantes, estos detestables seres humanos, yo no sé si se los puede llamar seres humanos, llámese quien se llame, Timochenko, Santrich, el paisa, el rey, el médico, ellos van, vienen, cruzan las fronteras, hacen lo que quieren. Y vos imaginate, si Colombia llega en Colombia y llega a ganar Petro, eso va a ser algo desastroso, desastroso. Y uno de los peores días que tuvo la democracia latinoamericana, porque fue eh, un día muy triste, será que yo soy analista y pienso más allá, razono más allá de lo que pasa. El 16 de diciembre del 2016, cuando se firmó la paz, que no es ninguna paz, fue un acto hollywoodense, al estilo Hollywood. Fue una farsa. Cuando Santos le estrechó la mano a Timochenko, que nunca me voy a olvidar, es una imagen que yo la tengo y no me, se me va a olvidar nunca, dije, jamás, jamás se va a solucionar el problema. Aparte, se hizo un referéndum vos lo sabes muy bien por el sí por el no, y ganó el no. Y sin embargo, hicieron lo que quisieron. Así que, que la situación está muy difícil, está muy difícil, y aparte hay algo que corre mucho que es el dinero, vos lo sabes. Pero mucho dinero, miles de millones de dólares. Así compraron y se van a seguir comprando. Voluntades, voluntades, tanto de un lado como del otro. Eso es lo peor, eso es en todas partes del mundo, pero en Colombia hay que deshacer la, la JEP, hay que deshacer un montón de situaciones que no se pueden seguir sosteniendo. Yo no entiendo en una cabeza, creo que soy una persona coherente, eso es lo que yo creo, lo tiene que decir la gente. ¿Cómo puede ser, y no lo admito, el señor Duque, por más que yo lo admiro y quiero que gane, pero hay cosas, yo soy periodista y trato de ser objetivo. Le guste a quien le guste y quien no le guste que no me escuche. La objetividad en la vida es muy importante. No entiendo cómo el actual presidente haya permitido que sigan los de las FARC teniendo 10 escaños o 9 escaños en diputados, en el gobierno. Asesinaron, mataron, raptaron, hicieron lo que, se, lo que quisieron y, sin embargo, ellos están en el gobierno. Yo no lo entiendo. Esas son falencias que hay que regularlas. Esas son falencias que hay que solucionarlas. Vos no podés tener en un Estado democrático a un diputado, a un senador, a un asesino, pero directamente. Aparte tampoco entregaron las armas, tampoco las entregaron en su totalidad y eh, siguen tomando eh, eh, eh, en, eh, empresas y siguen raptando gente y siguen haciendo lo que quieren. La situación está muy difícil y hay mucha gente que no la quiere entender. No sé si he sido claro o no he sido claro. No La verdad que demasiado claro. El que no entienda es porque no quiere. Sí. En Colombia lo que se hizo fue absolutamente vergonzoso. Obviamente, después del referéndum que ganó el no, porque los colombianos, como gente digna, no estaban dispuestos a perdonar a no. terroristas... No violadores, violadores de derechos humanos, secuestradores de niños, o sea, delincuentes de la peor calaña. Pero Santos quería recibir el premio más eh, devaluado que tiene el mundo en este momento, el Nobel de la Paz. Si hay un premio que no vale nada en este momento, es un premio Nobel. Los de ciencias puede ser, pero los que no son de ciencias, paz y literatura ya no valen nada, son una vergüenza. Él quería su premio Nobel de la Paz y quería firmar la paz con la FARC. Pero una paz sin justicia no es una paz realmente. Eso fue una rendición. Ellos querían llegar al poder en Colombia y llegaron mucho más allá de lo que podían ellos soñar. Ahora son un respetable partido político con 10 escaños en el Congreso que falta ver si los votos le dan esos 10 escaños con muchísima suerte, lograrían uno. Lo más probable es que no logren ninguno. Y ahí tienen que medirse, porque tienen 10 escaños, pero con esos 10 escaños supuestamente representan a parte de los, del pueblo colombiano. El pueblo colombiano se siente representado por ellos de alguna forma. Los votaría Representado porque, bueno, en Venezuela estamos representados por políticos que son de una calidad vergonzosa, pero por lo menos yo pueden decir que recibieron votos de la gente, pero esta caterva de asesinos nada que ver y el empeño de, de Petro en llegar a la, a la presidencia publicando como todo político comunista cualquier cosa insostenible eh, ve horrores que hace el otro bando pero lo que ha, hacía su bando que es mucho peor, no lo ve de hecho Petro es un terrorista, un asesino. Él estuvo en la toma de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Eh, una operación que, según dicen muchos, fue solicitada y financiada por los, los narcos porque querían destruir los expedientes que estaban ahí. O sea que ni siquiera pueden decir que fue algo político. Fue directamente un negocio de drogas. Pero bueno, ellos son narcotraficantes también. Son lo peor que puede haber. Y realmente, él. Colombia está en una situación gravísima, por eso el título de este programa era Colombia, Colombia, te estás venezolanizando. En el momento en que, hipotéticamente, y Dios no permita, Petro asuma la presidencia, la frontera en el estado Táchira en el estado Apure, en el estado Zulia, con Colombia, van a desaparecer. No va a tener sentido, porque van a ser una sola corporación criminal puesta de acuerdo y no va a tener ninguna importancia esas fronteras. Va a, va a doler mucho y de por sí ya el narcotráfico en Venezuela opera con total libertad. Yo recuerdo cuando estuve preso uno de mis compañeros era narco, bueno, era empleado de un grupo narco y él me dice que su patrón una vez compró un alijo de droga a un grupo militar en Venezuela y le dijeron nosotros se lo es, es, lo traemos porque ellos lo, lo traían de Colombia. Atravesamos el estado y se lo dejamos en la frontera, en tal sitio, en la frontera del estado, tal como se sabe, entre provincias, que es donde acá la jurisdicción de nuestra unidad militar. O sea, era un delivery, como llamar a Globo, pedidos, ya mire, por favor, me mandan un hijo de droga. Los militares lo llevaban, o sea, la droga iba custodiada en un convoy militar. Eh, moverla por Colombia es más difícil porque a pesar que hay la notable corrupción, el ejército en Colombia todavía tiene un poco de conciencia de lo que representa la guerrilla del narcotráfico y el gobierno también, pero una vez que eso acabe porque Petro pueda llegar a la presidencia, van a mover desde los puertos, sitios de producción hasta los puertos de Venezuela para distribuirlo o lo pueden distribuir desde Colombia ya va a ser facilísimo eso es algo que, en realidad, los, los países del mundo tienen que impedirlo porque no es posible que un grupo terrorista llegue a la presidencia. Eso es como que los países árabes, Al-Qaeda, Osama Bin Laden, hubiesen llegado a la presidencia de un país. O que... Imagínense, si pues, voy a decir que Hitler llega a la presidencia, llegó y llegó democráticamente, y ahí está una muestra que democráticamente no siempre las cosas se resuelven bien porque Hitler participó en muchas elecciones, la fue ganando cada vez con más fuerza y al final el presidente Hindenburg, el mariscal Hindenburg, tenía que elegir un canciller para que llevase el gobierno y eligió al líder del partido mayoritario que consiguió apoyos de otros partidos que le permitían llegar a más del 50%, pero indudablemente los nazis eran el primer partido alemán en votación. Eso quiere decir que simplemente porque alguien se ha votado no es el el candidato ideal. Colombia, Colombia, te estás venezolanizando. ¿Cuánto vamos a perder ahí? Es eh, verdad. Vos sabés que... Eh, vos repetiste algo que yo dije anteriormente y es indudablemente una gran verdad para nosotros, por lo menos. Se van a terminar las fronteras. No va a haber fronteras, lamentablemente. Se van pasando de un lado al otro. Ese es el gran problema va a ser un gran país, un país de narcotráfico. Por eso, en Colombia, en estos momentos, la situación está difícil, hay, hay poco trabajo, eh, se está acelerando un poco la inflación, eh, en fin, hay problemas muy grandes, pero con todo esto es mucho mejor, mucho tener un presidente como el señor Duque, un hombre realmente... Exitoso en muchas situaciones que tener a un terrorista, un terrorista, un criminal como Pedro. Eh, y con respecto a cuando se dio el premio Nobel de la Paz, o sea, que todas estas organizaciones están muy politizadas, muy politizadas. Y yo no entiendo, o mucha gente no entiende, ¿Cómo le fue entregado el premio Nobel de la Paz a este, por, para no decir una palabra que no corresponde, a este hombre que no tiene mucha responsabilidad por los actos que hizo mientras él era presidente? Yo todavía realmente no lo entiendo. Eh, aparte, él dijo que si lo llegaba a ganar iba a donar ese millón de dólares y jamás lo donó. Jamás donó el millón de dólares. Pero en fin, la situación está muy difícil y también el problema, si vos te, te pones a analizar, eh, hace unos años atrás, prácticamente en un 70, un 60, un 70%, Latinoamérica era socialista. Vos fijate eh, eh, con Evo Morales con, eh, ¿cómo se llama?, el, el, la presidenta de Brasil, eh, después estaba eh, eh, Santos, eh, eh, Maduro, estaba, en fin, había mucha eh, Cristina de Kirchner, eh, había mucho socialismo y la sociedad latinoamericana, latinoamericana se dio cuenta que no iba y empezó a votar a la parte contraria, o sea, vendría a ser a los libertarios. Yo no diría a la derecha, porque derecha a derecha yo creo que en Latinoamérica todavía no hubo, no hay. Tampoco yo llamo derecha eh, a un Pinochet, a un Videla, a un Stroessner. Esos no fueron derecha, ellos fueron asesinos. Porque poder raptar y asesinar a criaturas, a jóvenes de 15, 16 años, eso no se llama derecha, eso se llama ser un asesino. No sé si mi concepto se está tomando. Ser derecha posiblemente sea, seguro, el querer el bienestar de un país como el doctor Uribe. Ni siquiera Macri, el expresidente argentino, fue de derecha. Fue un populista más. Y tengo mis razones para decir. Y más te digo, no sé si te lo estuve diciendo, que el día de en Cartagena, que se hubo el encuentro de ese acto jubiludense pactado, eh, estuvo Macri ahí. Que ni sabía, él era nuevito como presidente, nuevito. Ni sabía para qué estaba él ahí. Le habrán dicho, vos estás ahí para la foto y vas a ser popular. El pobre hombre fue, lo, con las cámaras fotográficas, lo escracharon, como se dice acá en Buenos Aires, y creo que hasta el día de hoy no supo qué estuvo haciendo ahí. O por lo menos, nuestro, eh, eh, en relaciones latinoamericanas, no, no supieron asesorarlo. Ojo con eso. Capaz no estuvieron capacitados para asesorarlo. Si yo hubiese sido Macri, jamás hubiese ido a ese acto. Jamás. Como un presidente le estrechó la mano a un asesino como él fue y como es Timochenko. Así que eh, las razones que a veces hacen para que vuelvan estos socialistas es porque nosotros los libertarios también tenemos nuestros problemas y no sabemos sacar adelante a nuestros países. Entonces la gente está entre uno y entre el otro, entre uno y el otro. Y el populismo tiene algo que la derecha no tiene, es el saber engañar, hablar y prometer lo que la derecha no lo sabe hacer. Y mucha gente, que lamentablemente en Latinoamérica, no tiene un concepto de educación lo suficientemente brillante para, hacer, para poder captar las mentiras, entonces, ¿qué hace? Le ponen el voto al socialismo. Hay una deserción escolar, hay una deserción en las universidades, muy grande en toda Latinoamérica. Hay una pobreza muy grande, y vos lo sabés. A través de todos mis escritos, yo lo he hecho, lo he reflejado, y se ven comentando en muchos diarios importantes. La educación es la base primordial para que un país salga a flote y le dé a su sociedad todo lo que necesita, todo el bienestar. Por eso yo siempre sigo apostando a la educación. Y lamentablemente hay mucha gente que se deja engañar o no quiere escuchar o escucha lo que le conviene también. Vos fijaste lo que pasó en Argentina, Carlos. De un Macri que no supo manejar el país, porque no lo supo manejar, por diferentes motivos, no empecemos a dilucidar. La gente que hizo votó nuevamente a Cristina. O sea, se olvidó de todo lo que hizo Cristina. ¿me Pero si el pueblo argentino hubiese tenido un poquito de educación un poquito de memoria, no la hubiésemos votado. Y hoy estamos en es una situación difícil. La moneda argentina, hablando de economía, vos sabés que no vale nada. No existe. No, no, no, no, no eh, no existe. Por supuesto que, y la inflación que tenemos, ¿no? Eh, por supuesto que primero viene Venezuela y después viene algún otro país latinoamericano y después venimos nosotros. Por eso para mí apostar en la educación, gastar, que no es gastar, es invertir en facultades, en colegios, en universidades, en libros, en computadoras. Es como cuando vos sembrás algo, te va a costar primero sembrar, pero después vas a ver lo hermoso, lo lindo que te produce esa siembra, llamado progreso. No sé si fui claro. No sé. sí. sí, no, perfectamente. Está... Recordando cuando hablabas de, del presidente Uribe, ¿cómo puso a los guerrilleros realmente contra la pared? El único en toda la historia de Colombia que estaba ganando la guerra fue Uribe. Golpes bien dados, golpes certeros, porque es una persona que comprendió que la guerra se, se gana peleando la guerra. No es conversando, no es haciendo halagos, no es dando oportunidades Guerra es guerra, como se peleó la Segunda Guerra Mundial, como se peleó la Primera, como se peleó la Independencia. Él es el único que lo comprendió y realmente la Farga estaba prácticamente acorralada con muy pocos hombres, unos años más de un esfuerzo así, e iban a desaparecer. Pero todos, de hecho todos pensamos que Santos, habiendo sido el ministro de la Defensa de, de Uribe, va a continuar esa política y dijimos, listo, cuatro años más y no hay más guerrilleros en Colombia. Este traidor directamente vendió a Colombia la, a la guerrilla. vaya a ir hasta saber qué le habrán ofrecido, qué le habrán dado, porque no tiene sentido, porque él pudo haber ganado muchísimos premios internacionales y muchísimos reconocimientos si hubiese ganado la guerra, pero no quiso ganarla y dejó vivo al monstruo que ahorita los está destruyendo. Les dio aire. Bueno, Mario, de verdad que te agradezco muchísimo esta conversación, señores, para que vean el peligro que se corre, porque una Colombia que caiga es la caída segura de Venezuela por muchos años más. Estamos en el suelo y Venezuela no se levanta si Colombia cae, porque Colombia va a ser un bastón para sostener al chavismo. Colombia estaría muy reciente, tendría recursos y no habría desde dónde llevar una operación político-militar contra Venezuela, dolorosísimo, y perderíamos todo lo que tenemos. Bueno, Mario, gracias por aquí. Perdón, perdón. Sí. Yo te tengo que agradecer a vos esta sí. entrevista, realmente que me he sentido eh, muy cómodo, realmente muy cómodo contigo. Y no hemos hecho hablar de otra cosa, que verdades, nada más que verdades y como vos lo dijiste anteriormente, si no se hubiese ido a la guerra, hoy estamos hablando alemán, si no se hubiese ido a la guerra, a la segunda guerra mundial, estamos hablando alemán en este momento, lamentablemente para conseguir una democracia y una libertad, se a veces lamentablemente, quiero que no se me entienda mal por favor, se necesita correr sangre pero para el bienestar, para el futuro de nuestros hijos, para el futuro de nuestra patria. Así que te agradezco mucho la entrevista y estoy a tus órdenes. Bueno, por algo hay un dicho, no puedo recordar en este momento, pero en el transcurso del programa lo recordaré. Dice es que el árbol de la libertad debe ser regado regularmente con la sangre de los tiranos. Quizá haya sido Patrick Henry de los Estados Unidos, sé que fue un norteamericano en la época de la independencia. Entonces, simplemente no tenemos otra vía. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita, suscríbanse a mis redes, ABG M Croato, se las pongo a todas en la descripción del video. Y no se pierdan la siguiente sección, vamos con el licenciado Luis Pico, mi jefe de prensa, para el análisis noticioso de la semana. Buenos amigos, ya estamos aquí en nuestra segunda parte del programa. Un resumen noticioso, análisis de la noticia más importante de la semana con el licenciado Luis Pico. Bueno, bienvenido. Es de bueno hoy. Hola, hola queridos amigos. Bueno, la noticia de esta semana en Venezuela tiene que ver con que el chavismo sigue jugando a simular la existencia de una democracia, a simular... ...la existencia de unas supuestas instituciones. Eh, bien saben ustedes que este año debería convocarse en condiciones normales... Eh, ...elecciones de alcaldes y de gobernadores eh, en caso de que Venezuela fuera un país democrático. Eh, pero bueno, para bien sabemos todo lo que ha sucedido tanto en el año 2018 en adelante... Eh, con la vacancia de técnicamente todas las autoridades y todas las instituciones del país, el chavismo ignora, por supuesto, toda esta realidad y avanza firmemente, no solo en la convocatoria de unas supuestas elecciones de alcaldes y gobernadores, sino también en la renovación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eh, eh, Saben ustedes que después de muchos años salió y Lucena del cargo y ahora parte del estreno de esta nueva Asamblea Nacional que instauró el chavismo eh, tiene que ver con renovar este Consejo Nacional Electoral. Lo que es bastante llamativo es que parte de las renovaciones que se han hecho eh, intentan incluir a gente que esté vinculada a la sociedad civil, a organizaciones no gubernamentales, y que tengan un perfil eh, profesional, para darle, por supuesto, una imagen de aparente independencia y aparente funcionamiento. Decimos aparente porque bien sabemos todo lo que ha sucedido en estos últimos años. Eh, las elecciones de la Asamblea Constituyente, en la cual se violaron todos los procesos electorales, todas las leyes, eh, la misma elección de Maduro, la misma elección de los últimos alcaldes y gobernadores que, tuvieron todas en común una abstención brutal. Entonces, eh, bueno, Marcelo, eh, en primer lugar, comencemos. Eh, ¿Cómo se puede intentar vender un Consejo Nacional Electoral imparcial y funcional si lo está designando una Asamblea Nacional que no goza de reconocimiento en ninguna parte del mundo? Bueno. Es parte de lo que siempre se ha hablado. Tiene que haber condiciones para unas elecciones y las condiciones parten por un CNE que sea realmente un árbitro imparcial. No lo puede haber, porque quien va a designarlo es un órgano que está totalmente parcializado, total y claramente parcializado, ni siquiera lo ocultan. Entonces, la posibilidad de que nombren rectores imparciales es absolutamente cero. Pero, además de eso, tenemos que como siempre se ha dicho, es necesario depurar el registro electoral. Ahí hay cantidad de personas doble celulados, muertos votando, eso se ha denunciado tanto que no habla vale de pena, sino a duras penas mencionarlo. Sabemos que eso sucede. Hasta que no se depure el rep, no se puede asegurar que se está cumpliendo con la norma de que un hombre, un voto. Entonces, cuando hay personas que pueden votar varias veces porque representan varios nombres, Nombres ficticios, hemos visto cómo hay cantidades de nombres seguidos por el número de cédula que han sido evidentemente inyectados por el chavismo. Entonces tenemos la cédula 1, Juan Pérez, la cédula 2, Juan Manuel Pérez, la cédula 3, Juan Pérez González, la cédula 4, Juan Antonio Pérez, la cédula 5, Juan Manuel Pérez González. Y así todo eso. Bueno, pero ¿cuántos Juan Pérez hay? Están desde la cédula 1 hasta la 100. Un caso Y cuatro. la misma foto. Sí. Entonces, ah, un caso icónico era el de una persona Entonces, que se podía llamar Mojón Mojón Olegario. Los nombres eran Mojón Mojón y el apellido era Olegario. Y se lo buscó en la lista y existía. Estaba registrado con ese nombre. Sí, bueno, ahí sabemos que en Venezuela uno consigue personas con nombres que son muy inusuales. Mi madre me decía que conoció una persona, una muchacha que se, le, le pusieron por nombre prostituta porque no sabían qué quería decir. Y yo conocí a alguien que se llamaba Epitafio. Por lo tanto, esas cosas pueden suceder. Pero cuando uno ve esas secuencias, corrías es igual que lo, las cuentas de Twitter falsas que se detectan que son trolls, dice: Bueno, esto no puede ser porque se, se le nota. Y cuando tú ves Juan Pérez es una cantidad de personas llamadas todas Juan Pérez con una ligera variación, dicen, aquí hay algo muy raro y con el número de cédulas seguido. Y en el, los momentos electorales se han mostrado copias de esas cédulas y todas tienen la misma foto. Entonces no hay ninguna garantía. ¿Y de qué sirven las captahuellas, Eran para evitar eso. Y esta persona votó 20 veces. Entonces es absolutamente imposible pretender ir a votar sin las condiciones mínimas es absurdo, es legitimar el fraude. Por eso es que la decisión tiene que ser no votar. ¿Conservar espacios? ¿Cuáles espacios estamos conservando a la hora de la verdad? Ahí están, unos diputados en, el, en la asamblea, que son unos mamotretos que no representan a nadie. Menos todavía que los que salieron. Otro de los puntos que llama la atención, volviendo al tema de, de la designación del nuevo CNE, es que la lista está... Eh, cumple con el requisito de que haya gente de la sociedad civil. Pero en lo particular, fueron seleccionadas 15 personas, eh, la mayoría de ellos profesores universitarios, gente con formación académica, con conocimientos en distintas áreas. Eh, muchos de ellos que provienen de ONGs, que precisamente documentaron durante todos estos años irregularidades cometidas por el CNE y que ahora... Eh, parece ser se ha sentado en la misma mesa de la Asamblea Nacional Chavista para hacerse parte del Consejo Nacional Electoral. Eh, uno de los nombres que saltan a la vista es el de Roberto Picón, eh, que fue asesor en materia electoral de la Mesa de la Unidad, la extinta Mesa de la Unidad entre 2005 y 2010. Está el nombre de Eugenio Martínez, un periodista especializado en la fuente electoral, eh, con presencia en varios medios de comunicación de Venezuela. Está Tulio Ramírez, que es docente en la UCD y en la UCAP, por mencionar solamente algunos. Eh, pero la cuestión es esa. Eh, se supone que esta gente, con la experiencia que tiene y con los hechos que pudo haber ido informando y denunciando en estos años, ahora... ¿Cómo se supone que pudieran tener una supuesta independencia en un nuevo CNE? No debería ser al revés. Claro, como decimos, no hay ninguna garantía de que se vaya a elegir un CNE imparcial. Por lo tanto, todos ellos ya están en entredicho. Por eso el he hecho de ese postulado en una situación en la cual estamos todos claros que no habrá eh, seleccionados independientes. Entonces, en el peor de los casos, se postularon sabiendo que no iban a ganar para lavarle la cara, para decir, mira, aquí hay una, una participación amplia en la sociedad civil y si llegan a ganar, pues sabemos que son chavistas. Porque el chavismo tiene una característica, no puede darse el lujo de perder una elección. Por lo tanto, toda elección, toda elección que no gane limpiamente, tiene que ganarla en la sala de, de, de totalización, que es lo que han hecho. Hace mucho tiempo que el chavismo no gana una elección limpia. Todo ha sido fraude tras fraude entre el ventajismo en la campaña donde los medios no pueden promocionar candidatos opositores porque los persiguen, los cortan, los interrumpen. Los candidatos opositores no pueden hacer actos de campaña. El chavismo no solamente hace los actos que le da la gana, sino que usa los recursos del Estado para esa, para esa campaña. Entonces ya de por sí va completamente desequilibrado. Y encima de eso, el día de las votaciones... Uno ve como testigos de la oposición son retirados, cosa que me consta, porque hubo un momento que se me pidió que asistiese como abogado a ciertos centros de votación y en uno porque el testigo llegó un poquito tarde dijeron no se puede quedar. Me llamó y yo le digo, pero explíqueme por qué, es que no desordena, pero es que el testigo se sienta en una esquina, no tiene ni siquiera acá con ustedes, ustedes no, no le dirijan la palabra todo el día, él se sienta en una esquina y mira, es que nos va a desordenar la fila. ¿Cuál fila? Y lo sacaron por la fuerza. Bueno, esa mesa obviamente había que impugnarla en su totalidad. Cosa que creo que se hizo. Pero eso sucede. Este incidente lo vi yo y muchos más comentaron cosas parecidas. Después vienen los que votan, los, los muertos que votan, las personas que votan varias veces. Y si no hay testigo de la oposición, después siguen y dicen, bueno, mira, ¿cuántos faltaron por votar? ¿50? Bueno, ahí le voy a dar eh, 40 votos en la mesa al, a la máquina, para que no se diga que votaron todos y ta, ta, ta empiezan hasta sacar los votos. Así es imposible perder. Y si no se dice bien, la sala de totalización resolvida. Lo que van a hacer estos nuevos miembros del CNE es lavarle la cara de dictadura. Es imposible, total, completa, absolutamente que haya una elección limpia. Además, sabemos que todos los jerarquías del CNE van a Termina el, el chavismo y ese es entregando a la banda presidencial y marchan todos en cara. Se me salió una retirada. Van todos presos. Entonces ellos no pueden darse el lujo de, de perder. ¿Para qué van a hacer las elecciones? Para perder. Sabemos que no la van a perder. Entonces, ¿para qué vamos a ir? Aunque sea, vamos a decir a emperador de Zareslú, decirle: mira, ahí está, eso es un fraude. Ninguno de nosotros votó. ¿Qué, qué se logra con eso? van a dominar todo, ¿acaso no lo dominan? Cualquier elección que hayan ganado, que hayan perdido los chavistas, o sea, que ha ganado la oposición, ellos la han resuelto de otra manera. A Capriles Capri le hicieron fraude cuando se lanzó a la presidencia y él lo reconoció, pero no tuvo los cojones de defender su triunfo. La asamblea la ganó la oposición, claramente, ¿qué hicieron? El Tribunal Supremo de Justicia le quitó un diputado los diputados indígenas, y con ese cuento los inhabilitó totalmente, ni siquiera haciéndole caso al, al Tribunal de Supremo de Justicia, pudieron legislar, los eliminaron. Pierden una gobernación, nombran un protector del Estado, que por si sí esos gobernadores son bastante discutibles, porque uno los ve y uno dice pero es chavista o no es chavista, pero por si acaso le nombran un protector. Ahí tenemos... Al, a la rata asquerosa de Freddy Bernal en el Táxira, protector del estado Táxira, cuando la gobernadora deja muchísimo que desear. Pero ahí hay que mande de Freddy Bernal. En Miranda lo hicieron también. Tú y yo somos de Miranda. Entonces, ¿cuál es la posibilidad real de ganar y poder ejercer ese triunfo? Cero. Entonces, ¿qué importa ganar? que ganaron los veintitantos estados? ¿Y qué importa? Los que no ganan igual se los quedan. ¿Qué se está haciendo? Otro de los, de los puntos que, que llamó bastante la atención es que pasaron los años, pasaron los acontecimientos, eh, los dirigentes, los momentos, y una vez más el debate en la dirigencia política eh, vuelve a ser el participar o no de una elección, eh, en lugar de presentar algún tipo de propuesta distinta. Y una vez más vuelve a ser el chavismo el que marque las fechas. En la agenda. Que si en las presidenciales dijeron que no iban a participar porque era un fraude, porque estaban mal convocadas, por todas las razones que eran ciertas, ¿qué cambió para estas? Nada. Entonces, tienen que ser coherentes, que es una de las cosas que más le falta a nuestra oposición, nuestra pseudo-oposición, oposición falsaria y prostibularia, como siempre dice Daniel Lara Faria, que me encanta. Entonces, ¿qué cambió no es. de esas escuelas? Nada. Entonces, ¿qué vas a participar? Si participaste de estas, podía haber participado en las otras. Y, y uno de los datos de, de color, eh, para quienes quieran, para quienes les guste la historia, recuerden que el CNE supuestamente debió ser cambiado. Primero en la consulta popular que convocaron en 2017, eh, la mesa de la unidad, cuando controlada en la Asamblea Nacional. Y también en ese mismo año, eh, cuando hicieron el amague de supuestamente nombrar a nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, eh, no se pudo completar la sesión por falta de quórum. Había faltado dos diputados del partido Un Nuevo Tiempo, eh, porque también no se debe pasar por alto que la antigua Asamblea Nacional eh, la anterior, en cinco años de mandato tampoco tomó cartas en el asunto, porque un dato que no es menor es que todos los rectores del CNE tenían sus cargos vencidos eh, al momento de las distintas elecciones que convocaron. O sea, tampoco es, que, tampoco es que el chavismo vino a renovar en este momento a las autoridades electorales solo porque sí, es una tarea que correspondía a la anterior asamblea y nunca lo hicieron. Lo pasaron por alto. Bueno, debieron hacerlo y la excusa que han dado algunos es, bueno, pero le iba a pasar lo mismo que a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que los fueron a meter presos. Bueno, entonces los sacan del país y eligen entre quienes están afuera que no van a poder ejercer su cargo. Bueno, eso se sabe. Se sabe que los magistrados no iban a poder ejercer su cargo. Que los magistrados también tienen serios problemas en, en el proceso de nombramiento. Y de eso ya hemos hecho programas. Bueno, lo he hecho con Daniel Lara Farías. Pero ahí están. Entonces, nombra, nombra a las personas que están en el exilio. Tú sabes lo que va a pasar, pero tienes que nombrarlo. Porque si no, te rendiste. Lo peor de todo es que ahorita el chavismo tiene... Toda la justificación para querer nombrarlo con una Asamblea Nacional que no tiene legitimidad. Pero ellos dicen, tienen los cargos vencidos, tenemos que hacerlo. ¿Cómo discutes ese tenemos cuando ya es claro y constitucional que esos cargos están vencidos y tenían que haberlos nombrado antes? Bueno, fue una falla garrafal de la, de la Asamblea. Pues entonces están los tribunales del. Tribunales, lo, perdón, lo, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Van por todo el mundo, hablan, dicen, yo soy magistrado en Venezuela, en el exilio, y pueden presentar una, una vocería. De hecho, tú y yo en Argentina conocimos a Rancis Gazui, que dio muchas conferencias explicando la situación dentro del Supremo Justicia en el exilio. Bueno, los magistrados del Consejo Nacional Electoral podrían haber hecho lo mismo, aunque sea tendrían una voz. No es lo mismo, por ejemplo, que lo que digamos tú y yo aquí, que si tú y yo fuésemos miembros del CNE, ¿eh? le, da, le da mucha fuerza ese cargo para poder señalar el fraude. Bueno, no hay quien lo señale realmente. Y cuando se vence el periodo del magistrado de la Suprema Justicia, ahí que no, no va a quedar ni un solo poder legítimo en Venezuela. Ahí sí que vamos a hacer un completo sin ley. Bueno, amigos. Esta fue la noticia de la semana. Eh, esperemos. Eh, ellos dijeron que en los próximos 12 días ya deberían tener escogidos eh, a los que pasen el filtro final, porque ellos dicen que en abril van a hacer la convocatoria. Ya se verá en los próximos meses si participan, si no participan y qué sucede con estos candidatos. Pero... Sigue pasando los días y sigue siendo el chavismo el que marque la agenda política venezolana. Es típico mientras la oposición no quiera hacerlo. Eh, yo les voy a poner en la descripción del video los nombres que me los dio Luis con sus credenciales. Cuando vi las credenciales, eh, hay muchos que no pueden justificar una experiencia y hay... Uno que dice especialista en temas de género. Entonces, estoy esperando que me expliquen con qué se come temas de género. O sea, en feminismo, en hablar con la E. Entonces, es un funcionario y un magistrate. Bueno, algo que no sirve para nada. O sea, yo no sé qué es lo que están tratando de hacer, pero el ridículo. Y, y cada vez que hacen el ridículo, eso cuesta sangre en Venezuela, porque son venezolanos los que mueren porque la clase política no hace el trabajo que debe. Y mientras ellos estén, y seguirán lavándole la cara al chavismo. Bueno, les agradecemos mucho haber estado acá con nosotros. Esperemos que les haya gustado. Recuerden, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita que van a encontrar abajo. No olviden suscribirse para que no se pierdan los videos. Síganos en nuestras redes sociales. Pico Luis 01 y ABGM Síganos que siempre tenemos muchas cosas que decir. Gracias. Bueno, Luis, hasta luego. Gracias, Marcelo. Gracias a todos.